cuando dejas una relación tóxica, un amor sin amor, donde ya no te dan cariño, atención ni ternura, al principio parece duro, complicado, hasta casi imposible de superar. Con el paso del tiempo, te sanas el corazón, la salud y te das cuenta que eres libre para volver a ser feliz. Y no, no era el fin del mundo, era el principio de la felicidad. Sí, Llega un punto que dejar una relación así de dañina te cuesta, pero cuando logras salir adelante, cuando ves las cosas desde otra perspectiva, lo entiendes y es entonces que te das cuenta que has empezado un proceso de liberación. Pero ¿cómo le haces para llegar hasta ese punto en que te das cuenta que eres libre y que comienza tu camino hacia la felicidad? El día de ayer publiqué un video acerca de cerrar ciclos, este otro video, sigue la misma línea que el anterior video. Y vamos a abordar en este video los pasos que debes dar para poder salir de una relación tóxica, cómo reiniciar tu vida cuando ya lograste salir de una relación tóxica y finalmente cómo vivir en soledad. Porque sí o oh sí, tendrás que pasar a un tiempo sola y eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero te daré una lista de 15 pasos que debes dar para salir de una relación tóxica. Reconocer que estás en una relación tóxica. El primer paso es reconocer que estás en una relación tóxica. Esto puede ser difícil, ya que puede ser doloroso aceptar que la persona a la que amas no te trata bien. Sin embargo, es importante ser honesto contigo mismo acerca de la situación para poder tomar medidas para salir de ella. Identificar los comportamientos tóxicos. Identificar los comportamientos tóxicos de tu pareja es importante para poder establecer límites claros y tomar medidas para protegerte. Algunos comportamientos tóxicos comunes incluyen insultos, gritos, control, celos, manipulación, violencia física o emocional, entre otros. Hablar con alguien de confianza. Hablar con alguien de confianza acerca de la situación puede ser un gran alivio emocional. Puedes buscar el apoyo de un amigo, un miembro de la familia, un mentor o un profesional de la salud mental. Es importante hablar con alguien que te escuche sin juzgarte y que te brinde el apoyo que necesitas. Tomar la decisión de dejar la relación. Tomar la decisión de dejar una relación tóxica puede ser difícil, pero es un paso importante para recuperar tu vida. Necesitas estar convencido de que la relación no es saludable para ti y que mereces algo mejor. Hacer un plan de seguridad. Si estás preocupado por tu seguridad, es importante hacer un plan de seguridad. Esto puede incluir cosas como tener un lugar seguro para quedarte, tener un teléfono de respaldo y tener un plan de escape en caso de emergencia. Un plan de seguridad puede ayudarte a sentirte más preparado y seguro mientras tomas medidas para salir de la relación. Establecer límites. Establecer límites claros con tu pareja es importante para protegerte emocional y físicamente. Si no te sientes cómodo con algo, di no. Si te tratan mal, hazle saber que no tolerarás ese comportamiento. Establecer límites claros puede ser difícil, pero es una forma efectiva de protegerte y comunicar tus necesidades. Buscar apoyo emocional. Buscar apoyo emocional durante este proceso es importante para tu bienestar emocional. Puedes buscar el apoyo de amigos, familiares, grupos de apoyo o un terapeuta. El apoyo emocional puede ayudarte a sentirte comprendido y respaldado mientras atraviesas por la situación. Mantener la comunicación abierta. Si aún estás en contacto con tu pareja, es importante mantener la comunicación abierta y honesta. Trata de ser claro y directo acerca de tus sentimientos y necesidades. Esto puede ayudarte a establecer límites claros y a comunicar tus necesidades de manera efectiva. Aceptar que no eres responsable de los comportamientos de tu pareja, aceptar que no eres responsable de los comportamientos tóxicos de tu pareja es importante para poder liberarte de la culpa y la vergüenza. Reconoce que ellos son los únicos responsables de sus acciones y que no puedes controlar su comportamiento. Priorizar tu bienestar emocional y físico, priorizar tu bienestar emocional y físico es importante durante este proceso. Haz cosas que te hagan sentir bien, como hacer ejercicio, comer saludablemente y dormir bien. Practica la relajación y la meditación para ayudar a reducir el estrés. También es importante tener un cuidado físico adecuado, como ir al médico regularmente y tomar los medicamentos según lo prescrito. Buscar ayuda profesional si es necesario. Si sientes que necesitas ayuda profesional para superar la situación, Busca un terapeuta o un consejero. Ellos pueden ayudarte a procesar tus sentimientos y encontrar formas de avanzar. También pueden ayudarte a establecer límites saludables y a trabajar en tu autoestima. Cortar todo contacto con tu pareja. Si es posible, corta todo contacto con tu pareja. Esto puede ayudarte a sanar y avanzar. Evita comunicarte con tu pareja a través de las redes sociales correo electrónico o mensajes de texto. Si es necesario tener algún tipo de comunicación, hazlo a través de un tercero o un abogado. Enfocarte en tu crecimiento personal. La ruptura de una relación tóxica puede ser una oportunidad para crecer personalmente. Aprovecha el tiempo para descubrir tus intereses y fortalezas. Aprende nuevas habilidades y actividades que te gusten. Esto puede ayudarte a recuperar tu confianza y a avanzar en la vida. Evitar las relaciones tóxicas en el futuro. Aprender de tus experiencias pasadas y tomar medidas para evitar las relaciones tóxicas en el futuro es importante. Aprende a reconocer las señales de alerta en una relación y establece límites claros desde el principio. Trata de evitar relaciones que te hagan sentir incómodo o inseguro. Ser paciente contigo mismo, superar una relación tóxica puede tomar tiempo y esfuerzo. Sé paciente contigo mismo y no te presiones para sanar rápidamente. Date el tiempo y el espacio que necesitas para sanar y recuperarte emocionalmente. Sé amable contigo mismo y celebra cada pequeño paso que des hacia tu recuperación. Muy bien. Ya hemos visto qué pasos debes dar para salir de una relación tóxica, ahora es momento de evaluar qué pasos debes dar para disfrutar de tu soledad. Sé que será duro, pero a partir de este momento aprenderás a vivir solo. Reconocer que estar solo no es lo mismo que estar solo emocionalmente, a menudo se asocia estar solo con estar solo emocionalmente, pero no son lo mismo. Estar solo significa simplemente estar sin compañía, mientras que estar solo emocionalmente significa sentirse desconectado de los demás. Aprender a estar solo es un paso importante para reconectar contigo mismo. Tomarse el tiempo para sanar, después de una relación tóxica, es importante tomarse el tiempo para sanar. Puedes necesitar tiempo para procesar tus emociones y recuperarte antes de aprender a vivir en soledad. Date el tiempo que necesites para sanar y no te apresures en buscar una nueva relación. Aprender a disfrutar de tu propia compañía. Aprender a disfrutar de tu propia compañía es un paso importante para aprender a vivir en soledad. Encuentra actividades que te gusten y hazlas solo. Puede ser leer, ver películas, caminar o cualquier otra actividad que disfrutes. Encontrar la belleza en la soledad. La soledad puede ser hermosa si la aceptas. Encuentra la belleza en la soledad como el tiempo para reflexionar, la libertad para hacer lo que quieras y la oportunidad de crecer personalmente. Hacer conexiones sociales saludables, aprender a vivir en soledad no significa aislarse completamente de los demás. Haz conexiones sociales saludables como unirse a un grupo de voluntariado, tomar un curso o asistir a eventos sociales. Estas conexiones pueden ayudarte a sentirte menos solo y a aprender habilidades sociales. Establecer una rutina saludable. Establecer una rutina saludable puede ayudarte a sentirte más estable y en control de tu vida. Incluye cosas como hacer ejercicio, meditar, comer saludablemente y dormir bien. Una rutina saludable puede ayudarte a sentirte más positivo y centrado. Aprender a lidiar con la ansiedad. La soledad puede desencadenar la ansiedad en algunas personas. Aprende a lidiar con la ansiedad practicando técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o la visualización. También puedes buscar la ayuda de un terapeuta si la ansiedad es un problema constante. Cultivar la gratitud. Cultivar la gratitud es un paso importante para aprender a vivir en soledad. Enfócate en las cosas positivas de tu vida, como tus amigos, tu familia, tus mascotas o cualquier otra cosa que te haga feliz. Aprende a apreciar las pequeñas cosas de la vida y agradecer por ellas. Enfocarse en el crecimiento personal, aprender a vivir en soledad puede ser una oportunidad para crecer personalmente. Enfócate en el crecimiento personal, como aprender nuevas habilidades, Hacer una actividad que te desafíe o tomar un curso. Esto puede ayudarte a mejorar tu autoestima y a sentirte más seguro contigo mismo. Practicar el autocuidado. Practicar el autocuidado es importante para aprender a vivir en soledad. Aprende a cuidarte física y emocionalmente, como hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, comer saludablemente y tomarte el tiempo para relajarte y hacer actividades que disfrutes. El autocuidado es fundamental para mantener una buena salud mental y emocional y es especialmente importante cuando se aprende a vivir en soledad. Muy bien, ya finalmente has aprendido a vivir solo o sola. Ahora es momento de empezar a reiniciar tu vida, es decir, empezar a cerrar ciclos. Es decir, dejar tu pasado atrás y darte el permiso de conocer a alguien más, si es que así lo prefieres o al menos estar emocionalmente listo para aceptar a alguien más en tu vida. Aprender de la experiencia. Toma el tiempo para reflexionar sobre la relación tóxica y aprender de la experiencia. Pregúntate qué podrías haber hecho diferente y cómo puedes aplicar lo que has aprendido en futuras relaciones. Establecer metas personales. Establece metas personales que te ayuden a crecer y mejorar como persona. Estas metas pueden ser de cualquier tipo, desde aprender una nueva habilidad hasta viajar a un lugar nuevo. El establecimiento de metas personales te ayudará a mantenerte enfocado en tus propias necesidades y objetivos. Desarrollar la autoconfianza. Trabaja en tu autoconfianza, ya que es importante para atraer a una pareja saludable. Aprende a amarte a ti mismo, aceptar tus fortalezas y debilidades y practicar el autocuidado. La autoconfianza te ayudará a sentirte más seguro en una nueva relación. Encontrar una actividad que disfrutes, encuentra una actividad que te guste y hazla regularmente. Esto te ayudará a relajarte y a sentirte bien contigo mismo. Además, es una excelente manera de conocer a personas que comparten tus intereses. Conectar con amigos y familiares, mantén conexiones saludables con amigos y familiares. El apoyo emocional es importante en cualquier relación y puede ayudarte a sentirte más seguro al entrar en una nueva relación. Ser sincero acerca de tus necesidades. Asegúrate de ser sincero acerca de tus necesidades en una relación. Comunica claramente tus límites y lo que esperas de una relación para evitar situaciones tóxicas en el futuro. Tomar riesgos. Salir de tu zona de confort y tomar riesgos puede ser emocionante y liberador. Prueba cosas nuevas, como conocer gente nueva o viajar a un lugar desconocido. Los riesgos pueden ayudarte a crecer y a sentirte más seguro al entrar en una nueva relación. Mantener una actitud positiva, mantén una actitud positiva hacia la vida y hacia las relaciones. Cree en ti mismo y en tu capacidad para encontrar una relación saludable. Mantén una mentalidad abierta y optimista y no te rindas si no encuentras a la persona adecuada de inmediato. Aprender de cada relación, aprende de cada relación, tanto las buenas como las malas. Cada relación te enseña algo sobre ti mismo y sobre lo que necesitas en una relación. Aprovecha estas lecciones para crecer y mejorar en futuras relaciones. Este proceso de cerrar ciclos es duro, porque necesitas recordarte constantemente que tú vales, que vale la pena vivir la vida. Disfrutar de tu propia presencia es la clave para poder vivir pleno, sin necesitar de nadie. Ya lo demás vendrá por mera añadidura. Y si quieres seguir puliendo tu amor propio y aprender a cerrar ciclos, te dejo los dos videos anteriores en los que traté este tema, te los dejo en el primer comentario.